Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos, seguidores del canal Padre Víctor Ordóñez, a todos los amigos de la parroquia San Juan Pablo II? Hoy domingo, primer domingo de cuaresma, nos vamos a poner en la presencia del Señor. Vamos a iniciar nuestra jornada con mucha fe, con mucha devoción. Recuerden que junto a esta meditación eh, está, es una pequeña preparación para ir a vivir la celebración de la Eucaristía a nuestra parroquia. Quiero invitarlo para que... Hagamos ese esfuerzo de celebrar la Eucaristía en nuestra parroquia, poder escuchar la palabra que se nos va a proclamar, la predicación de nuestro párroco, de nuestro pastor, y sobre todo, podernos alimentar de la, de la Eucaristía el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este primer domingo va a poner sobre la mesa una situación y es las tentaciones. Vamos a poner en la presencia de Dios... En el momento, nuestras intenciones, nuestra acción de gracias. Hay muchos motivos para darle gracias a Dios. Y qué bueno que vayamos desde ya pensando en ese motivo, en esa acción de gracias, en esa petición que voy a llevar a la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, primer domingo de cuaresma, Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11.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 Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito al Señor tu Dios, adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo lo dejó y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que con mucha frecuencia, todos los días, varias veces al día, en nuestra oración está, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en la tentación. Estas dos peticiones que están en el Padre Nuestro recogen la oración de hoy con la que yo quiero como invitarlos, mis queridos hermanos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Jesús sintió hambre, fue, fue al desierto y sintió hambre después de 40 días de ayuno. Y ahí llegó el demonio, ahí llegó Satanás a tentarlo. Y miren, el demonio, el demonio sabe de Biblia. El demonio sabe vivir porque llega con palabra también. Y aquí hay un detalle que me parece muy interesante que tengamos en cuenta. No todo el que nos habla de Dios nos lleva a Dios. No todo el que nos habla de Dios. No todo lo que parece bueno es bueno, mis queridos hermanos. Y el demonio engaña. La tentación aparece como un poquito de verdad, como un poquito agradable, como un poquito de buena, para hacernos caer. No nos debes caer en la tentación, Señor. ¿sí? Y líbranos de todo mal. Que hoy, al caer en cuenta de estas situaciones, mis queridos hermanos, nos peguemos de Dios. Abracemos más al Señor para salir victoriosos en la tentación. El problema no es la tentación. Siempre estará. El demonio siempre estará. Y trabajando día y noche. Por eso la oración no puede descansar todo el tiempo. El problema no es la tentación, el problema es que caigamos en la tentación, que nos dejemos llevar de la pasión, que nos dejemos llevar de las ambiciones, de, de esa debilidad y caigamos. Señor, sé nuestra fortaleza. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos.